Galeones, galeonas, galoncitos, galoncitas, los que no estén suscritos, ¿Los que, las que no estén suscritas, bienvenidos a un nuevo vídeo para un noche, 4, Hoy nos va a costar mucho porque es la noche 4 y ya sabéis que la noche 4 en siempre los y cuesta mucho. Así que vamos a empezar lo, lo más antes. Lo más antes posible para terminarlo más rápido. Bueno, noche 4. Mira, ahora tengo muchos muñequitos ahí. Ya vez que me pasa una noche, me dan un muñequito y ahora me han dado ese eh, porque me pasa la de noche 3. ¿O era este, no lo sé. Oh, ya se movía, estaba diseñada. Que ah, ¿no? te calles, que no, es que acaba de dar cuenta del botón de. Aquí llamada. Va a aparecer aquí, ¿verdad? Lo sabía. Vale, ¿esto, eso significa. Vale, estoy viendo a todos, a ver, voy a ver ahí rojo y este ¿Qué? te rápido? Yo me pensaba que iba todo tardar menos, pero Pero no rápido te no te arriba te te te te te Yo no veo nada. Quítate esto. Un momento. ¡Oh, ¡Qué sonido! ¡Ay, Dios mío! Menos mal. Dios, esto no va a destorbarme. El animatrónico que más odio de este juego. yo vamos a una mañana a ver vamos venga lo estamos haciendo perfecto bueno lo estoy haciendo porque yo soy el único que lo hace vale ya viene ese el oso panda vale el rojo y le di al botón Un momento ¡Oh! me quedo dice el poco si ese que no me da ni cuenta de que he estado sin darle a eso A ver... Va a perecer en esta cámara la verdad Tío, jodines, no paro de odiar a este Tío, que no me da tiempo. No vale. solo una excusa. Señor Pogos está arrestado por haber hecho trampas. No, por favor, señor. Yo no he hecho trampas. Ha sido él. Cállese una vez y vete de ahí. Aquí. A ver, y de eso, a ver. Vamos, venga, venga, vamos, que nosotros podemos. No sabéis lo de concentrado que sí ahora mismo. ¿Qué? De verdad, esto es alucinante. Ya tiene tres piezas. Es que ¿cómo? A ver... ¡Oh, Dios! ¡Casi pierdo! Bueno, la idea no pierdo porque solo... Mira, las 4 de la mañana Las 4 de la mañana, atención, todos Las 4 de la mañana Vale, lo voy a conseguir, lo voy a conseguir A ver, vamos, son las 5 de la mañana, son las 5 de la mañana Vamos, que lo conseguimos Aunque no puedo pensar ni de, de cómo va a ser la noche 5 Pero eso no pasa nada, hay que disfrutar desde este momento Venga, vamos el a ver, vamos. Son las 5 de la mañana y lo conseguimos. Atención, que conseguimos. Oh, estoy a punto de conseguirlo. 6 de mañana, hemos conseguido la noche 4, por fin wow oh. soy eh, este y qué pasa, ahora que sitio tengo que ir yo a ver vale, voy para adelante eh, derecho, o izquierda o arriba? izquierda a ver qué hay por aquí. Ah, no, espera, esto era el globo, entonces no. ¿Derecha? ¿Por la derecha hay algo? A ver. Mm, voy a ver por pues, si hay algo por la derecha. ¿Por aquí abajo? Sí, por aquí hay escuchando algo. ¿Es este? No, no es este. ¿Y este? Tampoco, tampoco, tampoco. Voy a ir más para abajo. A ver... Voy para este lado... A ver, ¿es esto? ¿Es esto? Porque es muy extraño eso. ¡Sí, es esto! ¡Ostras! ¿Qué es esto? Esto es como un médico, pero está ahí. Como un médico con varias cosas de, de médico. Pero todos tienen algo, todos tienen rojo. Están como rojas. Hmm. Qué extraño. Bueno, ahora después de, co de coger el objeto, tenemos que eh, ir al mismo sitio, pero esta vez tenemos que saltarnos el objeto. Era por aquí, ¿no? Sí, era por aquí, era por aquí. Sigo más para adelante. Sigo, sigo. Vale, Y para la de de de derecha, sí. Eh, sigo, sigo, voy para abajo. Porque ahora no puedo coger el objeto. Vale. Eh, se me queda para. Da igual, da igual. Vale, voy para la izquierda. Oh, ¿y este quién es? Oh. Y ahí se acaba el mini Pues vaya. Este daño, ¿eh? No, no, no, no, no. Espérate un momento, amigo. Tranquilo. Mucho mejor. Vale, por fin hemos conseguido hoy la noche 4. Y en el siguiente episodio nos conseguiremos la noche 5. Espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis más, suscribiros. Dadle a like. Suscribiros también si queréis más vídeos. Dios. O chao. Adiós. Y chao también. Adiós. Adiós. Espero que os haya gustado. Adiós, adiós, adiós, adiós, bueno esta vez sí, espero que os haya gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros si queréis más y adiós, hasta la próxima.